pensarte ya ni recordarte más Y pa' mi esto fue un mal vuelo Recorrí Miami por tu origami Dulce como tu Tupel Pero se estrelló junto a mi corazón Y fiel un querido pasajero. Me sentí importante Y aunque no haya más, Lo entendía antes Que al robar mi paz No debía esperar. A mí mentiría Si digo que no me hace falta Verte siendo exótica Pero estando junto lo nuestro Se vuelve una relación vacía y tóxica Vivir pensando en el mañana Y mañana estará el riesgo De que me mentira Que conversar es caro Y en cuestiones del amor Se interpone la maldad Tu cuerpo recorrí como un pincel pincel de tus besos ahora sin embargo un te trago amargo se siente al recordar el ayer detrás de cual diosa pero eres demonia y tus acciones la lleva a Lucifer Qué triste pensar que todo fue mentira y tu verdadero rostro a conocer No quiero pensarte ya ni recordarte mami pa' mí esto fue un mal vuelo recorri Miami por tu origami mi dulce como mira tu piel pero se estrelló junto a mi corazón y fui el único herido pasajero perdiste el avión no me pidas perdón que de mí más nunca saldrá te quiero No quiero pensarte ya ni recordarte mami pa' mí, esto fue un mal vuelo recorri Miami por tu no sé cómo se mira tu pelo, pero se estrelló junto a mi corazón y fui el único herido pasajero. Perdiste el avión, no me pidas perdón, que de mi más nunca salí. quiero que llamar? ¿Dónde que estás? Dime que quiero hablarte, saber cómo estás. Mi vino solo es por molestar, no te hice mal. Me envolví en tus besos, un vicio difícil borrar. Pa' mí solo es un punto y aparte. Pa' ti solo es el final de no contar. Yeah. Mi huella en tu piel dice: El mundo florece. Fui quien te hizo llegar. Girl. Cosas que pasan, quizás el destino, quizás la verdad. Era que ninguno sentía lo mismo. No había sentido para continuar. Mirarte es difícil, me cuesta pensar que me quería. Para ti ya no es normal. Que soy de un extraño en tu mundo. Pensando en los momentos, tus besos fríos ya saben amar. Quizás contigo ya no hubo más chance de poder mirarte, también tocarte, por la te pose cobarde, ando en el limbo de amarte o odiarte. Difícil me toca, me cuesta olvidarte, jurando por siempre ya que me actuaste. Me hace dudar en amores, solo te fallaste. Cambios que no son de un fondo, sino de acciones que tuvimos. No sé si fuimos los dos seres locos perdidos que juntos entramos en calor. De confieso en el amor el amor de la traición Que me juraste no deseaste y pasó No quiero pensarte ya ni recordarte Mami, pa' mí esto hey, fue mal vuelo Recorrí Miami por tu origami Dulce como Sammy era tu piel. Hey, pero se estrelló junto a mi corazón Y fui el único herido pasajero hey, hey, hey. Perdiste el avión, no me Salto, te quiere no quiero pensarte ya ni recordarte mami miento fue un mal vuelo recorrí Miami bordú y mi dulce como samira tu pelo. pero se estrelló junto a mi corazón y fue el único herido pasajero perdiste el avión no me pidas perdón que de mi más nunca Sandro te quiere no quiero, quiero pensarte ya ni recordarte mami miento fue un mal vuelo Recorrí Miami bordú y mi dulce como samira pelo pero se estrelló junto a mi corazón y fue el único herido pasajero Pensarte ya ni recordarte, mami, pa' mí esto es un mal vuelo Recorri Miami por tu origami, dulce como Sammy, tu perro